Quiero decirles, hermanas y hermanos de la manera pública, todos los supuestos exámenes que dieron no valen. Pido al ministro de gobierno, al ministro, al comandante, los pues, pusieron de nuevo examen Los hechos de corrupción fueron destapados a principios de enero de esta gestión, tras una investigación realizada después de denuncias de padres de familia, donde se descubrió que una organización criminal se dedicaba a cambiar exámenes de ingreso a la ANAPOL para favorecer a postulantes que habían pagado sumas de dinero. El proceso está contaminado por corrupción. Nadie puede alegar que eh, eh, de repente algunos postulantes eh, han calificado, es decir, todo el proceso...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 Eh, ...la dirección y procesamiento de un nuevo examen de admisión. Más de 300 carpetas de postulantes fueron observadas. Es así que se secuestró 351 carpetas de quienes aprobaron el examen a la ANAPOL... ...y se realizaron allanamientos que dieron mayores indicios de los ilícitos. Producto de estas investigaciones, 11 personas, entre uniformados, altos mandos... ...mandos medios y civiles, se encuentran con detención preventiva el proceso investigativo continúa. Están aprendidos el asesor jurídico de la Universidad Policial... ...teniente coronel, está aprendido el rector, grado general... ...pues el examen sí estaba biometrizado... ...sí se realizaban desde el punto de vista formal todos los controles... ...pero en el momento de la evaluación... ¿Se han permitido que estos exámenes sean tocados. Eh, son varios los implicados. Eh, se va a proceder justamente a la ampliación de investigación contra diferentes personas, entre particulares, así como funcionarios policiales que trabajaban tanto en la Unipol como en la Anapol. Aparentemente existirían irregularidades desde la gestión 2017 y 2018, donde los jefes policiales eran el general Abel de la Barra y Faustino Mendoza. Tenemos alguna, alguna referencia de que estaría operando desde hace unas dos gestiones atrás. Entonces eh, es, eh, entenderán eh, con información que tenemos actualizada eh, la gente lo que hacía eh, para evitar eh, tener precisamente algún tipo de vínculo es que eh, inmediatamente borraba contactos, inmediatamente borraba conversaciones, eh, tenían el suficiente cuidado para para obrar de esa, de esa forma. Actualmente se trabaja en la notificación de 351 postulantes para que declaren inicialmente en calidad de testigos. Un buen porcentaje de ellos viven en otros departamentos, estamos viendo las estrategias investigativas coordinando con la fiscalía para ver si es que lo vamos a hacer a través de cooperación entre Ministerio Público a Ministerio Público lo vamos a hacer a través de la Policía o eh, vamos a nombrar una comisión que vaya a realizar esas eh, notificaciones de parte de, la, de personal de la FELCC. Estos días se conocerá el cronograma de actividades para la inscripción de jóvenes a la institución del orden. Pues en realidad. Eh... Se está adecuando administrativamente todos los procedimientos que son procedimientos administrativos que tienen que tomarse en cuenta los presupuestos para justamente y también la conformación del comité de máxima, en este caso del comité de máxima instancia. ¿no? Las preguntas del nuevo examen serán elaboradas dos horas antes y un escáner hará la calificación mediante un sistema informático con el cual se publicarán los resultados de forma inmediata.